Hola, buenas tardes. Eh, por favor, voy a esperar un momentico. Váyanse conectando que, que voy a decir una cosa. Buenas tardes, por favor, estén vivo. Feliz tarde de domingo para todos. Váyanse conectando hoy. Voy a decir una cosita. Váyanse conectando, buenas tardes, váyanse conectando. es importante. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que van llegando. Buenas tardes. Saludos, Eddie, desde Las Vegas. Saludos, Osman, y buenas tardes. Nunca pido esto, pero voy a pedir que, por favor, compartan esto que, que voy a decir. Vamos a esperar un, un poquitico más. Ya, entonces ya creo que estamos algunas personas, ya, ya puedo comenzar a, a hablar. Miren. Señores, eh, como todos ustedes saben, ayer, yo hice un live de lo que estaba sucediendo en mi barrio, simultáneamente a lo que sucedía en la provincia de Guantánamo. Las personas estaban pidiendo reportes, reportes, reportes, reportes y sencillamente... Eh, yo estaba muy tranquila en la casa, como describí anteriormente. Yo dije, bueno, déjame salir a ver cómo está el barrio. Y lo que me encontré fue aquel panorama, dantesco para mí, por cierto. Y me molesté. Yo soy una persona temperamental y me molesté en gran manera. ¿Me molesté en qué sentido? yo no estoy en desacuerdo en que la gente se divierta no estoy en desacuerdo en que las personas se distraigan de lo que está sucediendo aquí que es total y completamente lamentable pero que par parece que eso generó cierto y, y, de, y determinado nivel de, mo de molestia y de frustración entre determinadas personas. Más cuando yo dije la frase y la repetí varias veces de que yo no me iba a inmolar a inmolar por nadie. Mire, yo les di, yo les digo, les digo algo. Parece ser que en estos temas de hablar de, de lo que sucede en Cuba, de la realidad del cubano, de muchas veces, chao mighty, de muchas veces la indolencia, porque para mí es totalmente lógico y racional que si las personas en, la, en, la provincia, en las provincias de Oriente se están proyectando en contra de lo que está sucediendo, de, de, están proyectando la realidad de lo que están viviendo. Y aún personas fuera de Cuba están dando apoyo y están visibilizando la situación que tiene el, que tiene el cubano. A mí me parece ilógico que haya, aunque sea de personas divirtiéndose cuando está esa situación sucediendo yo me divierto todo el mundo sabe que a mí me gusta el teatro en sobremanera todo el mundo sabe que a mí me gusta salir a compartir con mi mamá con mi familia, etc todo el mundo lo sabe como, to como todo el mundo sabe también que cuando yo tengo que encender mi cámara y dejar que mi espíritu hable, lo hago sin ningún tipo de problema. Pero parece que hay determinado grupo de personas que han atesorado para sí las formas, las herramientas y los modelos de cómo uno puede hablar lo que debe de decir y cómo puede enar, enarbolar la verdad de lo que está viviendo y de, la, y de lo que está sucediendo yo no voy a mencionar nombres pero hubo un cantante más que un cantante un rapero que tomó parte del live que yo hice ayer en la noche, en la, en, en la Piragua, él tomó una parte y como que lo sacó muy discretamente, lo sacó fuera de contexto. Y hoy, cuando estoy mirando, revisando, que escribí el post, porque verdaderamente aún me siento Todavía profundamente molesta y profundamente consternada por, por, por lo que vi ayer. Él estuvo comentando, él estuvo apoyando de cierta manera a todas aquellas, a todas aquellas personas que esbozaban el criterio de que si no lo que si habían eran tres gatos de que al final el vedado no es un medidor de cómo está Cuba de más y de más y de más miren a mí los criterios negativos que digan de mi persona no me interesan yo aprendí a vivir y a lidiar con la frustración yo, yo, yo aprendí a eso a mí, a, a mí eso no me preocupa ¿ya? lo que sí me preocupa en, so, en sobremanera es que uno tenga que estar explicando constantemente hasta la saciedad las cosas que uno dice de la forma que la dice y el hecho de por qué lo dice me molesta que las personas no puedan entender a plenitud el fenómeno de lo que aquí está ocurriendo y así se adueñen de una manera oligopólica, por decirlo así, de cómo uno debe hacer o decir las cosas. ¿Ya? Entonces, yo les digo algo, y, le, y les voy a decir una frase que yo eh, leí hace, hace ya algún tiempo, si mal no recuerdo, y lo digo. Eh, sin, ¿cómo se llama esto? Sin, sin estar consciente de lo que estoy diciendo, creo que es de Oscar Wilde. Para ese rapero, muy famoso, por cierto, por una canción muy célebre, que junto a otros cantantes él también cantó. Y para todos los que piensan como él, yo les voy a regalar esta frase de Oscar Wilde. Yo les regalo, o sea, les obsequio mi ausencia a quienes no valoran mi presencia. Me voy. Les obsequio también la frase de Reinaldo Arenas que me encanta. Que, es, que reza lo siguiente. Cuba necesita ser libre. Ya yo lo soy. Así que les doy muchas gracias a todas las personas por el apoyo que me dieron durante todos estos meses. Me encantaba la labor que estaba haciendo de intentar hasta cierto punto concientizar y hacerle entender a las personas la situación real en la que estamos viviendo. Pero al parecer, mis esfuerzos han sido mal interpretados, mi molestia, mi sinceridad, mi transparencia ha sido trastocada y ha sido puesta en tela de juicio. Por lo tanto, yo me retiro y yo le dejo la vía libre a los que eh, porque evidentemente eh, yo soy una neófita en este asunto Yo les dejo la vía libre A todas aquellas personas Que saben cómo hacer esto mejor que yo Ya Es duro eh, eh, eh, Es triste Pero yo les dejo el camino libre yo voy a seguir siendo mía, voy a seguir siendo yo, voy a seguir eh, compartiendo este espacio digital. Mi teléfono está público en el perfil anterior, me pueden llamar, me pueden escribir, pero yo me retiro. En primer lugar, porque no estoy para esas chumería. Yo no soy una persona, yo soy una persona que cuando me tengo que poner bajitica y pegadita al piso lo hago Pero me he dado cuenta por mi salud mental de que necesito estar concentrada, necesito estar enfocada Y no estoy para esos dimes y diretes de gente que no entendió lo que yo quise decir ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces he tenido que explicar a detalle de qué se trata todo. Porque si algo ha hecho bien el comunismo en esta nación, es troncharnos la capacidad de análisis y síntesis del cubano. Ayer cuando hablaba de la actriz hollywoodense, la gente se centraba en criticar la actitud de la actriz hollywoodense. De eso no, de eso no, no er, ese no era el punto. El punto era, básicamente, la actitud del cubano de a pie. El cubano de a pie muchas veces no valora la visibilidad que dan de los fenómenos que suceden dentro de la isla a los youtubers, a los influencers y a las personas que hasta cierto eh, punto deciden, da, o sea, visibilizar los fenómenos y las situaciones que están dentro de Cuba. Entonces, personas radicales, extremista porque también me he dado cuenta de que de esta acera también los hay se dan a la tarea de, de, de decir si no sabes no te metas al final tú, tú lo que hiciste fue restar no hiciste sumar perfecto si yo lo que hice fue restar y no sumar yo le doy paso a todos los que suman si, lo, si el mensaje que intento hacer llegar no se entiende y se malinterpreta, sencillo. Yo le doy paso a todas esas personas que con su lenguaje más coloquial pueden llegar al cubano de a pie. Yo le doy paso, que lo haga, Yo me retiro. Me retiro. Porque yo tengo una vida ya demasiado complicada. Yo tengo a personas mayores a mi cargo para yo ver a muchos cubanos de a pie ingratos inc e incluso a celebridades también diciendo de que al final yo no estoy al lado de nadie, de que... En fin, toda esa sarta de criterios que una persona que tiene dos dedos de frente sabe que son inciertos. Por lo tanto, yo me voy a tomar un tiempo largo que no sé de cuánto tiempo va a ser. Voy a mirar y me voy a limitar solamente a escribir y a expresar mis ideas a través de las letras. Pero yo me retiro. Muchas gracias por el apoyo a todas aquellas personas que, eh, que me lo brindaron. Desde el punto de vista, eh, sinceramente, en mí tienen una amiga, note usted una amiga. Me pueden seguir eh, hablando por la calle, me pueden seguir mandando bendiciones al privado. Pero sencillamente cuando yo veo chusmería, cuando yo veo ingratitud, cuando yo veo malas interpretaciones intencionadas, muy intencionadas, de personas con una calidad moral, bastante cuestionable, yo me quito, yo me quito porque no es mi, no es mi estilo, no es mi característica y verdaderamente es eh, desgastante, y sí, me, me, me sentí mal, me, me sentí mal con lo que vi ayer y me sentí mal con comentarios de personas justificando lo injustificable. Porque mientras haya personas dando el frente a la situación, dando la cara. Por gente que quizás están hasta en peor situación. Que los que están... Eh, que están en mejor situación que los que están defendiendo. Por una cuestión de solidaridad, por una cuestión de respeto, uno debería enfocarse y saber, miren, el punto no era quién, esto, quién estaba divirtiéndose en la piragua, el, pu el, el, el punto no era ese. El punto es, señores, que al menos una persona, el internet estaba intermitente, al menos una persona tuvo acceso a mirar su teléfono y saber qué era lo que estaba pasando. Pero no, les dio igual. Así ya, le, le, le, les dio igual. Al menos una persona puede levantarse y decir y reflejar en sus redes sociales la realidad que está viviendo los refrigeradores vacíos, las grietas en el techo, la, la, la, la, la falta de, cual, de cualquier tipo de recurso, pero no, es preferible que hable el otro, es preferible que se sacrifique el otro. Esas mismas personas que ayer estaban bailando en aquel lugar son esos mismos los que, en un momento muy determinado, llaman por teléfono a las cubanas de la diáspora y le dicen, haceres, ¿tú pudieras ponerme una recarguita ahí, que mira, que no tengo para recargar el teléfono? Sí. O son esos mismos que dicen, haceres, mira, no tengo comida aquí para mi hijo, ¿tú crees que tú me pudieras poner un combo? Son esos mismos. Y sin embargo, usted los ve ahí. Como yo decía en mi texto, dando cintura como si no hubiera un mañana. Entonces, a todas esas personas que me están mirando, yo les digo, fue un placer hablar para ustedes. Les doy paso y les doy vía libre a todos aquellos que mejor que yo saben cómo hacer las cosas. A todos aquellos que suman y nos restan. Como yo. Y como dijo Oscar Wilde, les regalo mi ausencia a los que no requieren mi presencia. Y como dijo Reinaldo Arenas, Cuba necesita ser libre. Ya yo lo soy. Les quiero mucho y que el Señor les bendiga.